Buenos días, Olmedo, buenos días. Un placer ah. de tenerte por acá, como siempre. Buenos días, magistrado. Hey. Buenos días. <risa> buenos días, buenos días. Se buenos me quedó días, el me quedó placer el sello de tenerte por aquí. Olmedo. Sí, para nosotros siempre lo será. <risa> Muchas gracias. Carolina. <risa> buen día, buen día, Olmedo. Muy bien. A sus órdenes. Cuéntanos, Olmedo. ¿Cómo vislumbran ustedes en el PRM lo que ha estado aconteciendo alrededor de las elecciones? Mira, eh, nosotros... Eh, en la provincia de Duarte, pero específicamente eh, en el caso de donde se estaban celebrando las elecciones, eh, eh, realmente con el voto automatizado que correspondía al municipio de San Francisco de Macorís con sus cuatro distritos municipales, eh, eh, nos preparamos bien para las elecciones. Y fíjate que, por ejemplo, el viernes en la tarde la Junta eh, con su, eh, sale a distribuir los equipos. Eh, lo voy a hacer un recuento breve, ¿verdad? Sale sí, sí. a distribuir los equipos, como es, están en el protocolo, ¿verdad? Para cada lugar, cada escuela, ¿verdad? Cada local donde se iban a celebrar las votaciones. Al eh, el, el otro día, el, el sábado, estaba contemplado eh, a las 7, 8 de la mañana, lo que sería una prueba de los equipos. Y nosotros ahí inmediatamente ya a las 8 de la mañana comenzamos a sospechar que algo se estaba planificando. Porque para sorpresa de nosotros no fueron los delegados del PLD. Óigase bien, no fueron los delegados del PLD. Lo que indica que realmente estaban advertidos o estaban, ¿verdad? Eh, no, no entendemos porque debieron ir todos los delegados de los partidos a, a, a ver las pruebas con los técnicos de, de, de la Junta. Sin embargo, los reportes que tenemos nosotros de los delegados es que lo, los delegados del PLD no fueron. No se presentaron en ningún centro de, de, de, de, de, de votación. Olmedo, nosotros conocemos y la ciudadanía sabe, eh, vamos a decir ya con vasta bueno, información, con todo lo que datos, ha acontecido bueno. de alguna forma. Sí. En este momento yo creo que lo interesante o importante sería saber qué medidas ustedes van a tomar. Ya escuchamos a Binader, escuchamos a Paliza... En estos días, eh, hoy, en el día de ayer, el lunes, se han estado eh, eh, escenificando manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país y van a continuar. Eh, ¿Cómo ustedes, como partido eh, eh, de oposición mayoritario, ¿cómo ustedes ven todo este panorama? Bueno, eso realmente es realmente una reacción natural de, de, de la mayoría y de los sectores más democráticos del país, en vista de que realmente... Eh, lo que ha acontecido realmente es un atropello, eh, ha acontecido algo grave en el país, donde por primera vez eh, de, vida de la vida democrática después de la dictadura de Trujillo, eh, unas elecciones eh, realmente establecidas constitucionalmente eh, han tenido que ser suspendidas eh, por circunstancias mayores. Porque mira, hay un dato, eh, Carolina, a ver, siempre hay que recordar cosas. Por ejemplo, Decía en un informe que dio nuestro delegado, Orlando de en eh, una reunión en Santo Domingo, y lo dijo también en los medios de comunicación, que cuando, por ejemplo, el domingo el domingo a las 7 de la mañana debía hacerse una prueba de todos los colegios automatizados, ¿verdad? La prueba, el famoso eh, eh, eh, el 0-0, o sea, el, el, el, el, el, boletín, el cero. boletín cero ¿verdad que sí? sí. El boletín ya que indica que todo estaba, eh, que no se había hecho ninguna votación. Sin embargo, el reporte que recibe el presidente de la Junta y los jueces, incluyendo los delegados de, de los partidos, a las 7 de la mañana, es que de mil y, y algo, mil y pico, como se dice, de, de, de, de colegios que estaban con votos automatizados, porque de los mil solamente mil y algo eran con votos automatizados, solamente abrieron 400. 400, o sea, estamos hablando menos de un 5%. O sea, ahí mismo es que el presidente de la Junta dice, no, pero esto es algo, esto es grave, esto no es un asunto de, de que un partido me dijo ni que nada, esto es un asunto que es realmente eh, de causa mayor. Entonces ahí es que comienza a hacer las consultas de lugar para fines de buscarle una salida que después se determinó con la locución que hizo el país de eh, prácticamente anular las elecciones. Es para que ustedes vean eh, que no es el caso solamente de la provincia de San Francisco de Macorís, era de todo el país, donde estaba el voto automatizado bien, eh, Olmedo, pero de 158 municipios que estaban en la contienda electoral solamente 18 eh, 18 que naturalmente representaban el 62% de, de, de, del electorado pero había 140 municipios que estaban funcionando de manera correcta y con voto eh, manual cuando se le preguntó a Luis Abinader él dijo que no, que se paralizara completamente, que se suspendieran las elecciones. ¿Por qué en Samaná, por ejemplo, que, y de aquí de, desde La Guarda hasta Samaná, que estaba funcionando de manera correcta, ¿por qué no permitir que se terminara? Yayán, a... esa es una pregunta que tú tienes que hacerse al presidente de la Junta. No, no, a, no, Dios, y, y, no a Luis, no, al... dijiste, no, no, no, no, no es Luis, no fue los partidos, incluso el presidente de la Junta Central Electoral dijo... Que, que él se comunicó con toda la fuerza política, incluyendo el presidente de la Pero, República. ¿Pero por qué? O sea, eh... No, eso es que preguntaste al presidente. La Junta, además, no. ¿Tú, tú entiendes que aquí deben hacerse elecciones municipales por separada. ¿Que, que la minoría se le diera cuando realmente el voto automatizado significaba más del 62%. ¿En qué texto? No, en es que la, la lógica. Primero, pero es que Oye, la pero, eso no, no pero eso no lo defiende nadie. San Francisco es San Francisco. Ya, ya, eso no lo defiende nadie. Samaná es Samaná. Nadie defiende eso. No, de que, yo no estoy es que el yo proceso electoral es único, un solo día. Sí. Y se le estaba vulnerando el derecho a más de un 62% de todos los que estaban habilitados para votar. Tú no puedes entender que van a darle un privilegio a una minoría cuando realmente aquí todos gozamos de los mismos derechos. Eso no, nadie, mira. Tú ni debieras, me, sí, me disculpa, no, me disculpa, no, no, porque, mira, eso, no, eso lo mencionó, eh, eso lo mencionó eh, te, lo mencionó Temítocles, uh -huh. y después nadie del PLD se ha hecho hueco de no, eso. No, pero la pregunta es, eso no está contemplado si por ejemplo en ninguna si están parte. están celebrando claro. el, elecciones eh, eh, eh, eh, eh, eh, a nivel congresional, y en Santiago eh, hubo un terremoto, o lo que sea, pero que en Samaná siguió de manera normal. Pues en Samaná se puede terminar las elecciones. Y por eso le estoy haciendo la pregunta. No es que, que no, eso. pero eso... Es... Yo estaba de acuerdo con que ya que suspendieran para evitar situaciones. Ahora bien, ¿había un interés del PRM en que no se contaran los votos manuales? No, lo, el, el, la, lo que había es una intención verde de abortar las elecciones. ¿Sabes por qué? Porque el PLD sabía que Ajá. iba a ser derrotado. Pero, y prueba de eso es, prueba si de eso, prueba de eso es, que, no, que, que los pocos colegios que algunos compañeros... O algunos funcionarios de, de, de, de que se atrevieron a abrir, busca los reportes aquí en San Francisco de Macorís para que tú veas cómo era que estaba. Eso era 90 a 10, 85 a 20. De, pero, pero, no, por, no, a cabana, favor de Santiago aquí en Macorís. En, en, Macorí, en todos ¿Y los y lugares. En to... pues, pues entonces debieron dejar que terminara el proceso para que ganaran de esos bueno, 40 municipios. Eso tú tienes que preguntárselo a la Junta. No, no, a Luis. Abinader, a la Junta, a la Junta que partido... Junta que quiso que se, que se terminara eh, eh, eh, donde se estaba votando de manera manual fue el PLD eso entonces es lo que llama sus Es una, de una de decisión a el ha ganado junta. ya todos esos municipios y que tiene la mayoría, ¿por qué no permitió que donde se estaba votando con boleta se terminara? Las elecciones las elecciones deben ser únicas un solo día. Eso nunca se ha visto en este país. Sí, no Celebrar el no no, no, no, No, no, no. Abajo no, no, ninguno puede ser. Se son un solo día, pero hay lugares donde puede haber situaciones y que se puede resolver después. Por ejemplo, en la primaria hubo empate. ¿Y cómo se resolvió? Mediante una rifa y se resolvió después y no hubo problema. Entonces, pero la pregunta son cosas es, diferentes. ya ya es la indefendible. Pregunta es, eso es si indefendible. No eso? Incluso nadie el dirigente del PLD ha salido a defender eso. Lo que eso. me llama sí, a su eso, Claro, no, eso no tiene... que no, no, que no Es que, que no que hay que lo un lo argumento jurídico ni constitucional sí. para eso. Es que claro, las elecciones que... no son parciales, son pero usted, universal usted, ¿usted todo el país mayoría o no, de, de los municipios. No, claro, y vamos y lo que ha pasado es que se ha aplazado realmente lo que es la voluntad de la mayoría. Mira, eh, la verdad es que, señores, eh, esto es tan evidente. Ustedes han visto aquí dirigentes del PLD venir a, a protestar por, por la suspensión de las elecciones. Ustedes han visto aquí en Macorís. No. Búscame un programa aquí en Macorís que vea un dirigente protestando, que diga. No, pues, claro que es evidente. No pueden venir porque ellos realmente eh, están claros. Y el mismo PLD que tenía los datos, señores, era algo increíble. Señores, los datos que tenemos nosotros de... de, de de informes, de, de estudios, de, de a boca de urna, eh, que teníamos en todos los lugares, indican claramente, tal como lo ha planteado Luis era un tsunami lo que venía. Era, era el pueblo realmente expresado en mayoría a favor del PRM y sus fuerzas aliadas. Sí, en un, algunos casos ahí, de hecho, salió un audio que de, no sé por qué no se hizo tan viral, tal vez por el impacto de la suspensión de las elecciones de Lucía Medina, donde mostraba una enorme preocupación por lo que estaba aconteciendo. También vimos un vídeo de Carolina Mejía donde empezaron a contar las boletas y creo que no había una de Domingo Contreras. Pero bien, entonces, eh, saliendo de esa parte, desde. Vamos a ver, tenemos elecciones el 15 de marzo. ¿Cómo se está preparando el PRM? ¿Cuáles son las acciones a seguir? Eh, ¿Se puede hacer campaña en estos días o ya eso queda suspendido a propósito de que las elecciones no fueron el domingo? Pero con, a, eh, unido a esa pregunta, uh -huh. Olmedo, me gustaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes en el PRM con relación a la decisión de la Junta de fijar eh, elecciones para el 15 del mes que viene. Bueno, eh, la posición del PRM eh, fue manifestada por eh, nuestro Presidente, eh, paliza, igualmente por Luis Abinader, en el aspecto de que la Junta no consultó a nuestro partido para fijar la fecha. Eh, y que nosotros entendíamos que debió eh, consensuarse con toda la fuerza política, ¿verdad? Como, como se ha venido trabajando en la Junta, ¿verdad? Con, con algunas posiciones. Pero además, después de un hecho tan grave como ese de suspender las elecciones, lo más lógico era que cualquier decisión que se fuera a tomar a futuro contara con, con el consenso y, y, y, y la aprobación de la mayoría eh, de los partidos eh, eh, legalmente constituidos y representados en la Junta. Eh, bueno, pero ya eh, fijado esa fecha, nuestro partido ha sido claro en el aspecto de que lo que son eh, eh, los departamentos de, de, de informática, igualmente de elecciones, debe crearse una presencia verdad de, de de sectores eh, eh, independientes, sectores eh, comprometidos eh, con la democracia, de que den seguimiento porque realmente, eh, fruto de los hechos pasados, eh, realmente la Junta ha perdido eh, confianza en la mayoría de la población de los partidos políticos. Entonces, se requiere de que realmente eh, eh, se, se, la Junta realmente recupere ¿verdad? Eh, eh, eh, una confianza eh, para que el proceso que ya anunció para el 15, pero nosotros, tal y como dijo eh, nuestro, eh, cae, nuestro eh, coordinador de campaña, Roberto Fulcar, en eh, una intervención que tuvo en una emisora de radio, nosotros estamos preparados eh, para participar eh, eh, en el proceso electoral. Ya nosotros hemos venido ya reuniendo nuestros equipos de campaña Ayer hicimos una asamblea aquí en San Francisco de Macorís extraordinaria con más de 500 dirigentes de los barrios de San Francisco de Macorís. En los próximos días lo vamos a hacer con todo el liderazgo y la dirección del partido de los municipios y los distritos municipales que corresponden a nuestra provincia de Duarte. Y realmente nosotros estamos preparados para participar. Y yo creo que lo que pretendieron sacar beneficio y, y, y, y aprovechar esta coyuntura política realmente eh, se ha revertido en su contra. Mira, nosotros vamos a tener que, que hacer una distribución y, y, y preparar un esquema de juramentación, señores. No están llegando llamadas de dirigentes medio del PLD que están indignados, porque no es verdad que todos esos militantes eh, formados en el partido de la liberación dominicana en el PLD. Que hay mucha gente sana, de los profesores, profesionales, jóvenes, que en su momento fueron confundidos y que ahora están claros. Ahora se ha revertido. Señores, eso se ha revertido. No hay manera de, de, de, que, de que puedan levantarse, porque la mayoría, ahora viendo los hechos evidentes, claramente, por pues, dónde se produjeron y quién lo produjo. Ahora se están volcando a favor Entonces, de apoyo al beneficio. Eso benefició. Eh, si usted se da bueno, cuenta, la crisis que se creó solamente Bueno, la lo que pasa es que el gobierno ha venido dando paso a ciega. Ha venido tomando posiciones. Y lo, le han salido todo, ha salido mal. Incluyendo la elección de su candidato presidencial. Olmedo. Que en un momento entendía que era el correcto. Y se de no, pero el tiempo o sea, ha pero, demostrado. Pero, pero eso y su candidato presidencial Olmedo. ha demostrado que, que, que no tiene... Ninguna forma de aumentar un punto, todo le, lo contrario, que viene disminuyendo en los próximos no, el med, a Pero a usted le conviene que ese candidato, porque eso es de toda la democracia partidaria de ese partido, a usted le conviene que sea malo. Eh. Ahora bien, con relación a todo esto, hemos visto que toda esta crisis que se ha creado, a, a los únicos que le ha beneficiado, ha sido a la oposición, especialmente a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo. ¿No le llama eso a usted suspicacia? Bueno, es que es una pregunta. <risa> <que> <risa> hay, hay, un, hay un pueblo pensando. Es, es que hay que preguntarle eso a, a, ¿Eh? a, a todo de Leonel Fernando. Yo te invito a ti, que invite. Sí. Los dirigentes de la Fuerza del sí, Pueblo, yo, de Macorís, invita a, a Juan José, José no? invita a, a Trinidad, ah, invita a Doña Altagracia. que hay un no, no, claro, el dirigente de la In, del y, y, que mandó a votar por Invítalo a ellos, eso es pregunta, tiene que hacérselo a ellos. Eh, Olmedo, claro. una preguntita. Eh... Lo que yo estoy seguro es, muchos dirigentes <túntale> del PLD, no de la Fuerza del Pueblo, que se fueron con Siquio. Olmedo. Y ahora tú lo vas a ver públicamente. Ahora, ¿Quiénes, son? Favor. ¿Quiénes son? Tú lo vas a ver. A se un tú lo vas a ver. Olmedo. Del PLD, que no están apoyando la candidata del Oye, PLD. ¿Oyeron? Bueno, ¿Está? atención, Miledis Núñez. Sí. Eh, Olmedo, eh, ante todo esto, eh, ya sabemos todo el, el espanto que hay en el país, todo lo que está aconteciendo. Pero como que eh, en lo que tiene que ver con la investigación de la Junta, del Ministerio Público, los fiscales, que según participación ciudadana, más del 70% de las llamadas no fueron recibidas. ¿Quién está investigando? ¿Cómo están investigando? Desde la Junta, desde el Ministerio Público, en ese sentido, que es una de las cosas más importantes de todo esto que pasó, la investigación. Mira, eh, eso es una parte que lo está dirigiendo la dirección del partido. Y nosotros, eh, lo que nos... realmente... Este es un partido que cada cual tiene sus su tareas. Sí. Eh, en el caso nuestro, nosotros estamos concentrados en lo que es la preparación de nuestros eh, delegados que eh, okay. darle seguimiento a nuestro dirigente pero el partido está trabajando en eso lo que realmente llama la atención es que con un hecho tan grave como la suspensión de las elecciones nosotros no hemos visto eh, una declaración de prensa una declaración contundente del procurador general de la república de, del procurador ustedes usted lo han visto no, o sea, usted no. lo han visto entonces salió en yo, defensa de los fiscales que hicieron un buen yo, yo, trabajo yo entiendo que realmente el procurador eh, que representa verdad a la sociedad y el pueblo en un hecho tan grave como este, de suspender unas elecciones, eh, debió inmediatamente al otro día, el lunes, yo diría que el mismo domingo, eh, referirse al tema, y eso es lo que realmente mucha gente se pregunta, que qué es lo que qué ha pasado con, con el Ministerio Público, que no ha tomado eh, carta en el asunto, verdad porque eso es un hecho... Eh, e incluso eh, nuestro partido eh, le hizo un llamado al gobierno específicamente nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, de que permita de que la OEA se le dé la autorización, es más, directamente a la presidencia de la República. Se le pidió de que autorice a la OEA y al organismo internacional que está aquí y representa el, IFES. el IFE, de que realmente hagan las investigaciones sí. del lugar. Porque en ese sentido entiendo que estamos un tanto en el limbo, como claro. que no hemos escuchado información oficial así de la Junta, más lo que habló el domingo del mismo Ministerio Público, del Presidente Medina en su alocución, no se refirió a una investigación a fondo, tal vez para no eh, comprometerse. Eh, ante todo esto, ¿cuál es el mensaje ¿Qué tiene usted como eh, Presidente del PRM para decirle a la gente que nos ve en, en torno a toda esta situación tan mira, grave? Mira, es un asunto muy lamentable. Eh, yo sé que eh, yo he hablado, mira, yo, yo tengo muchas amistades en Macorís. Yo tengo muchos dirigentes fundadores del PLD y, y, me, y me están llorando por dentro. Están llorando, están lamentando esto. No, no, gente que son coyunturales, que están apoyando el PLD por conveniencia. Gente que realmente creyó en ese partido en su momento. Amigos de verdad que me han llamado y, y, y, y que nosotros respetamos mucho. Fíjate, nosotros nos manejamos con mucho respeto, eh, con todo el liderazgo, siempre de propuesta. Nunca nos hemos referido a nadie en particular nunca hemos ofendido a nadie, nunca hemos, nos hemos prestado y, y toda, esa, toda esa fuerza silente del PLD eh, realmente está decidida ahora pues ya, eh, el PRM a producir el cambio miren, la provincia de Duarte iba a pasar algo increíble, algo increíble el fenómeno, Yo, nosotros los reportes que tenemos era que prácticamente los 18 eh, electores las siete alcaldías y, y directores, y, y, y lo íbamos a ganar todo. La pero entonces debieron dejarlo para el proceso para... Bueno, en, la, pero, en la No, manual. pero precisamente... Y eso... ganaban seis, quedaba no, una, por pero ganar. eso es lo que el PLD no quería, que pero, se diera pero, el proceso. Pero, pero, la por que no eso dependía. suspendieron las elecciones. No, porque el PLD quería en la manual. Fue Luis Abinader y están los videos. Qué bueno que, que sí, grabaron eso. Eso era lo que el PLD no quería. Fue el PRM que dijo que no. Pero ya... Como, tal y como dijo nuestro candidato presidencial, no hay manera, lo que han hecho prolongar realmente una agonía. Todos sabemos que Siquio va a ser el próximo alcalde de San Francisco de Macorís. ahora con más fuerza. Yo me he encontrado las personas dice ahora yo voy a votar con más fe por Siquio Y el que no iba a votar va sí, a ir sí, a votar. Y una gran mayoría motivo, que, no, que no estaba identificado ahora, después se siente indignado y va a votar por Siquio como alcalde de San Francisco de Macorís. y por Luis Abinader como candidato presidencial. Y Frankie Romero como futuro senador de la provincia de Duarte. Bueno, agradecemos infinitamente la presencia de Olmedo Cava Romano, que es el presidente provincial, municipal, municipal perdón, del Partido Revolucionario Moderno PRM. Un amigo que ah. siempre acude a los llamados que hace. Sí, y no, gracias. Agradecemos gracias. Y con un discurso fuerte. No, eh, no se gracias. deja, no Es no no. un tribuno. <risa> cuando, se tiene, cuando se tiene la verdad, se puede hablar... Con mucha propiedad. Así es. La grasa, Olmedo. Gracias, Olmedo. Un placer tenerte como siempre.